Bye. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara los laboratorios de Francisca Becerra que nos atiende también porque hoy también eh, queríamos eh, tener nuestra prueba también del coronavirus muchas personas lo tienen todavía otras que no y que es muy importante porque diría que va a hacer falta para todo, no tener certificado de que realmente pues estás bien bueno pues esto es muy importante la salud importantísima y sobre todo no contagiar a otros así que estamos en buenas manos con un gran equipo que nos han atendido dos eh, profesionales eh, que son unos cerebros eh, biólogas, bueno, que han, se han preparado muy bien y aquí nos consta que están los mejores. Saludamos a doña Francisca Becerra en esta mañana que nos abre su puerta para atendernos también a nosotros y a ver cómo han pasado desde aquí el coronavirus. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me alegro de bueno, saludarte. Te veo, te veo muy bien, aunque has pasado también una racha bastante también mal, ¿no? Pero ha salido sí, de esa, sí. que sale de todo. De de sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues eh, podemos empezar a hablar por, por toda esta pandemia, ¿no? Que ha afectado a tantísimas personas. ¿Cómo lo habéis vivido desde aquí, Francisca? Mira, de, desde aquí lo hemos vivido con, con muchísimo trabajo. Eh, trabajo y con mucha ilusión también por ayudar a las personas. Porque no solamente eh, las personas que han venido a ese análisis, sino las personas que demandaban información. Tú ten en cuenta que, que hoy día los medios de comunicación, internet, la televisión, nos manda muchísima información, pero hay que tener la preparación y los conocimientos suficientes para saber canalizar esa toda esa información que nos llega. Entonces, hemos tenido una demanda telefónica muy grande de muchísimas personas que querían saber la diferencia entre ustedes o en otro, que si tenían síntomas. Entonces, y yo ha una profesional que llevo 35 años trabajando con laboratorio y, como sabéis, estoy desde en Sabenalmádenas, en muchos centros, soy de aquí, de esta zona también, al conocerme, muchísimas personas. Me mandaban que le explicara un poquito, por favor, qué estaba pasando, qué era todo esto, porque escuchaba coronavirus, que COVID-19, la diferencia con la PCR, que los síntomas. Entonces, mi, mi trabajo ha sido fundamentalmente telefónico. Día de empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 12 de la noche, sábados y domingos mientras que mi personal pues, se ha dedicado más a lo, que, a lo que es el laboratorio de análisis clínicos. Uh -huh. Al entrar, eh, Francisca, Visto que tenéis como un certificado que pone covid Free. ¿podrías explicarme en qué Mira, consiste sí, el este COVID -free certificado? Es como una garantía de calidad, solamente lo tienen 30 clínicas en España, entonces te habla de, de una garantía de higiene especiales, porque tenemos que tener en cuenta que no solamente las personas que vienen, que puedan estar enfermas, pueden contagiarnos, sino también los centros médicos, las clínicas, todos los centros sanitarios también podemos contagiar. Entonces, tenemos que tener unas normas muy exhaustivas. Y nosotros nos hemos adherido a ese esa, a esa, machismo de calidad, que es COVID-free clinic. Es, ya te digo, lo han hecho tres médicos especialistas, lo hicieron en principio de, en clínicas de medicina estética, y nosotros nos hemos unido a ellos porque tenemos que tener unas normas de higiene muy exhaustivas y muy precisas, y aparte el personal que aquí trabaja tiene que hacer periódicamente, en plazos muy cortos, sus pruebas de COVID-19 también. Un persona muy preparado que tienes, hay eh, mujeres aquí trabajando sí. que no han atendido divinamente. Por cierto, que nos acaba como de hacer el té... ¿Cuál, explícame qué tipo de test? porque hay muchos tipos, muchos test, ¿no? Por ejemplo el que sí. hemos hecho nosotros, ¿cuál es? ¿Qué tipo de, de test sí, para qué, hecho... qué, qué, se puede ver? ¿Qué patología qué se puede ver en él? sí, en esto quizás me tenga que extender un poquito los distintos tipos de test que existen. Existe, que esa es una de las preguntas que me, me hacía muchísimas personas, es que quiero los anticuerpos que me hagan en la PCR, no, vamos a empezar. ¿Qué tipo de test hay? Esta la técnica de PCR, que es cuando tú, en un principio de la enfermedad, los primeros días que te has contagiado y tienes los primeros días del síntoma. Entonces, el virus lo tiene en vías vía respiratorias, que es cuando hemos visto en la televisión todo, esos hisopos que te meten por la nariz, por la garganta. A partir de los 10 o 15 días, eh, esa prueba te puede dar negativa, entonces pasamos a lo que son pruebas serológicas, que son los anticuerpos IgG e IgM. Dentro de las pruebas serológicas, serológica significa en sangre, te puedes hacer el test dactilar, que es lo que hemos visto todos y en imágenes también, que después tengo que hacer una puntualización muy importante sobre ese test dactilar, y después puede ser en sangre venosa. ...donde si tiene eh, varios reactivos puede eh, eh, ante una duda repetirlo varias veces... O eh, puede ser de forma cualitativa o cuantitativa, ahí también determinamos IgG y IgM, o un cuantitativo. Esto se hace por inmunoensayo, inmunoanálisis, inmunocromatografía, son distintos métodos, muy diferentes que solo entendemos los, los laboratorios. ¿Cuándo se hace esto? Pues esto se hace normalmente cuando la PCR es negativa pero tiene síntomas. O bien eh, esa persona ha estado en contacto con un familiar que ha estado ingresado, o bien se le hace a personal sanitario, eh, personal sociosanitario, puede ser policía, bombero y demás, o eh, personal de primera necesidad, como son eh, transportistas, supermercados y demás. Eh, o también para saber si una persona está inmunizada. Estos son los casos de pruebas serológicas, IgG, y GM. Lo que sí quiero puntualizar eh, en el test dactilar, que es una prueba, aunque es fiable, pero eh, no lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer cualquiera. Hay que tener mucho cuidado porque pensamos que esto es como un simple test de embarazo que sale una rayita, dos rayitas, no. Esto tenemos que coger la cantidad suficiente con la pipeta, no pasando la cantidad de alcohol con la que desinfectas en el dedo, coger la cantidad suficiente y ahí hacemos una reacción antígeno-anticuerpo. Y no, no puede salir dudoso, pero tenemos que saber que ese dudoso puede ser un negativo o un falso positivo. Entonces, por eso yo siempre aconsejo el test venoso, porque tú sacas sangre, una punción en vena, y tienes la posibilidad con esa sangre de repetirla dos, tres, cuatro veces. Porque los reactivos también hay que tener mucho cuidado cuáles utilizas No solamente te vale que tenga el sello CE o FDA, no. Los que trabajamos en laboratorio, llevamos 30 años, tenemos que tener unos controles de calidad. Entonces, por muy bueno que te digan este test tiene una especificidad, una sensibilidad del 80%, del 95%, del 98% no. Tú tienes que tener unos controles. En este caso, como es un virus nuevo resulta de que ese virus nuevo no, no existen estos controles y los que somos analistas sabemos fabricar nuestros controles internos lo podemos hacer con los mismos sueros de pacientes que han estado enfermos y demás pero hay que tener mucho cuidado en las pruebas dactilares del coronavirus qué riesgo puede haber en no hacerse un test correctamente pues por lo pronto un, que te manden a tu casa 14 días, aislado de tu familia, de tu trabajo, de tus hijos, porque te han dado un falso positivo. Vamos a ver. Esto es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Con el de, de un antígeno. Ese, esa cajita ese ST que vemos es material biológico, que tiene que ir a un... un ...digamos, a, un, a unos sitios especiales de destrucción... ...eso no podía ir a un cubito de la basura normal... ...tenemos unos contenedores que se da en los laboratorios, nos recoge eh, todos los meses o cada 15 días en función del trabajo que tengamos y va a una destrucción biológica. Eso no se puede tirar a cualquier sitio. Eh, la muestra que toma eh, puede ser que no sea suficiente y te da un falso positivo o un falso negativo. Sí. Incluso yo he visto auténticas barbaridades en internet que tienen venden sí. online, que tú te lo haces en tu casa, tú te lo den no, a y tú te pones en cuarentena. Es que eso me parece una auténtica barbaridad, ¿verdad? sí, la verdad que no... La verdad es que hay muchas personas que desconocen todos estos problemas y todos sí, esos este sí, riesgos. Sí, o sea sí, sí. Eh, tú eh, tú ten en cuenta que, que los laboratorios somos centros sanitarios. Una de las cosas que tú me has preguntado del COVID-free eh, clinic es que tenemos que estar... Eh, en inscrito en el CISEC, que es el registro de laboratorios o centros sanitarios acreditados por la Junta de Andalucía. Hay bueno, personas que igual confunden también lo que es el virus con la bacteria y se están medicamentando, bueno, tomando medicamentos, ¿no? Ellos mismos pensando que es el virus y una bacteria o viceversa, ¿no? ¿Ha ocurrido casos en la clínica? Sí, son, son cosas totalmente totalmente distintas. La bacteria es un organismo vivo, mientras que el, el virus es un conjunto de proteínas y material genético. Son cosas totalmente distintas. Los tratamientos son muy diferentes. Las bacterias se conocen muchísimo, pero el virus, tú ten en cuenta que conocemos el 1% de los virus que existen. ¿Qué beneficio puede tener para la sociedad hacernos el test del coronavirus? Muy beneficioso, te digo, porque eh, tú has venido aquí a trabajar y después vas a hacer otra entrevista. Eh, tú debes de tener um, tu test hecho y saber que tú um, estás inmunizada, porque las pruebas de IgG, por ejemplo, cuando te dan una IgG positiva en los anticuerpos, significa que tú, tú estás inmunizada y, digamos, no vas a transmitir el virus, y eh, digamos, te puedes exponer un poquito más libremente o acercar a una persona contagiada que si esa persona no, no tiene ese anticuerpo IgG. Ahora, cuando tiene un IgM... ¿eh? Tienes que aislarte de la familia, tienes que tener mucho cuidado porque tú puedes contagiar. Teniendo una PCR negativa, puedes tener una IgM positiva, que es el anticuerpo, entonces tienes que confinarte. ¿Entonces hay seguridad? ¿Los anticuerpos seguridad. Hace barrera ante el virus? Sí, sí, hay seguridad. Porque, claro, lo que hay que seguridad hacer es hacerlo. No, yo digo, mira, Bartol, en cualquier laboratorio serio, que sepa lo que estás haciendo. No sé, pues es que estamos jugando con, con conceptos, estamos jugando con la salud, con cosas muy serias. Y es muy necesario tener estas pruebas hechas y con una calidad y una fiabilidad, una sensibilidad superior al 96%, uh -huh. por supuesto. Me imagino también que habrá recomendaciones de hacérselo con un periodo de X tiempo, si estás trabajando, estás relacionándote con muchas personas día a día, porque hoy puede ser que doy negativo, pero si sigo trabajando, estoy relacionándome con muchas personas, o yendo en un autobús, o yendo en espacios eh, cerrados, que pueda contagiarme en un futuro. ¿Es recomendable hacerse prueba no solamente una vez y ya está? ya ¿Qué eh, recomienda eh, no, va, va. no hay, eh, De la Sociedad de la Ciudad de Microbiología no hay ninguna recomendación en especial. Lo que sí, por ejemplo, los centros sanitarios ...sí pasamos nuestros controles... ...porque estamos con, eh, continuamente... ...con, con personas que, que no solamente... ...que no estamos hablando de COVID-19... ...ahora una persona que tiene muchísima relación... ...con los demás pues periódicamente tendría que mirarse. Sí, no tiene precauciones, porque es que no nos olvidemos de las mascarillas, de la higiene del lavado de manos, porque eso del lavado de manos, no lo decía cuando éramos pequeñitos, te decía tu madre, lávate la manita antes de comer niños, porque viene a tocar cosas del suelo, pero es que hoy día ya no estamos hablando de cositas de eso, estamos hablando de virus delicados, de virus, ¿no? virus graves. Entonces, la higiene, el no toser, el intentar acercarte demasiado a las personas, así, al hablar de muy, muy cercano, tal, que tiene muchas muchas precauciones. Claro, como nosotros, ¿eh? que tenemos mirar en los dos metros de una distancia, una <risa> distancia y el micrófono desinfectado y todo preparado como está tu, la tu laboratorio que está todo perfecto, está, ya hemos visto todo el personal con sus batas correctas sí, y todo bueno. Es que tenemos que, lo que te he dicho, la, la garantía de calidad de COVID-19 y frik Tenemos que tener el personal con sus trajes especiales de, de protección, una norma de higiene muy, muy, muy exhaustiva tener en cuenta también que yo tengo aquí um, personal muy preparado una de las personas que está contigo, una microbióloga muy buena, Ana que está doctorada en biología después a otras tres biólogas especialistas en análisis clínico y yo que soy farmacéutica más dos técnicas bueno, sí, haces hace es un trabajo maravilloso. Y bueno, ya que me he hecho la prueba, ¿eh, ¿qué hay que hacer si uno da positivo? Eh, mira, eh, nosotros te la tenemos esta tarde, porque el té de anzila, como tú sabes, está en el momento, pero el té de sangre venosa te lo vamos a tener esta tarde. Entonces nosotros revisamos, entonces te dirigiríamos a tu médico de cabecera. Pero que sepas que el resultado que te vamos a dar esta tarde, firmado por este laboratorio, es seguro. Porque tenemos varios reactivos, y todo probado con sus controles de calidad, uh -huh. entonces te dirigiríamos a tu médico de cabecera que él te trate, te dé las precauciones precisas que tienes que seguir y si sale negativo, pues perfecto, y si sale IgG y es que está inmunizado, que sería lo mejor que te puede salir. Claro, que ha sido una locura todo este tiempo, que hay muchas personas que necesitaban hacerse el test, que no encontraban un lugar donde hacérselo y ha sido muy complicado, pero fíjate que en San Pedro Alcántara, que tenemos este maravilloso laboratorio con toda la seguridad para el coronavirus o para cualquier otra cosa o sea que tienes aquí un centro súper preparado para todo. Sí, la verdad, nosotros desde el primer día estamos haciendo test incluso, hay una cosa curiosa quizá por nuestra experiencia que hay personas que se sentían mal y venían a hacerse un análisis de, de sangre en general, entonces había una serie de parámetros bioquímicos que, que te estaban indicando que podías tener el COVID-19, como puede ser una alteración del dímero D, de la ferritina, de la DDH, una linfopenia, y entonces inmediatamente avisábamos al médico Oye, que aquí unos parámetros bioquímicos que te indican que esta persona puede tener esto. Inmediatamente el médico prescribía, porque ya dije, como te, te he pedido antes, al entrar, tu prescripción de análisis, no, puede, no se puede hacer una analítica de COVID-19 sin prescripción médica. Uh -huh. Entonces eso se lo exigimos a todas las personas, como te lo hemos exigido a ti a, a, al entrar, eso es, eso es primordial. Sí, es verdad. Bueno, bueno, si quieres añadir algo más a la entrevista, que se me haya quedado eh, atrás, ¿O bueno, ¿algún pero... consejo eh, también en general a todo el mundo? Mira, el consejo... Es que no se nos olvide, que hace un mes estábamos aplaudiendo a los sanitarios, más de 50.000 sanitarios contagiados, aplaudiéndolos. Y de pronto hemos pasado a la fase 3 y a muchísimas personas se le ha olvidado, ha sido como una triste pesadilla, todos los fallecidos, todo lo que ha pasado. Entonces, que sigamos teniendo mucha precaución, porque puede haber un rebrote o bien una extinción biológica. Entonces, la higiene de manos, el llevar mascarillas, el procurar no toser, o hablar muy cerca de las personas, que unas normas higiénicas básicas que no se nos olviden. Porque sí, el virus puede desaparecer, pero también puede haber un rebrote. Y estamos hablando de, de temas muy, muy graves, muy graves, la verdad. Un consejo, muchas gracias. Doña Francisca, ha sido un placer, como siempre, poderla entrevistar con su sabiduría y todo lo que transmite a todos nuestros telespectadores y también decirle que se cuide usted también, nos tiene que cuidar a todos, <risa> <risa> gracias <risa> no muchas gracias Elena por venir hasta aquí hoy, gracias <risa>